¿Qué tal estáis? ¿Cómo lleváis la pandemia? Bueno, para quien no me conozca, yo soy Japilonga y ella es... Elena Es mi invitada especial Y vamos a hacer, como podéis ver en el título, obviamente Un reaccionando a consultorio Estoy enamorada de una que me tiene la finza Y me gusta otra que me dijo que le gustó ¿Qué hago? Pues loco, tiras la que te gusta, no la que te gusta Claro, o sea Yo digo mm. A ver, también hay que ver cuál te gusta más No, esto se es lo que ha Como en mi vida <risa> pero, a ver, ¿cuál te gusta más? ¿La que te has dejado abriendo? Claro, si dice que está enamorada de ella Es eso, es, en plan, está enamorada de una chica, pero que también pero le otra... gusta otra, que también le ha dicho que le gusta Ya está, está claro, pues si sí, la, con la que está enamorada no quiere de ti, déjala Y dice con la que te quiere, es ¿qué es eso? ¿qué es eso? ¿Cómo que es eso? A, ¿Para ver, para a ver, a ver, a ver, si tú estás... En... Ay, que a ver, mi pero a lo mejor no lo entiende, ¿vale? Pero si tú estás enamorada <risa> de una persona... <risa> Le ¿Te le he gustar no? la otra? la vida, ¿Pero te vas con la otra por compasión? No, porque, no te, porque gusta, te sientes sí. solo ya, porque. pero te va con la vale, otra en sí. plan... Una persona te ha dicho que él no, vete no? sí. con la que sí, que viva el amor. ¿Qué ¿Te te vas a comer la cabeza por la otra? Cada uno tiene Tienes que mantener fiel. ¿Pero que fiel si también le gusta la otra? ¿Le gustas no, Elena, ¿eh? ¿Sí Pero vamos a ver, ¿es que a ti te gusta solo un chico? <risa> Pues no, a, a mi mejor amiga le gusta el mismo chico que a mí. No. Ella no sabe que lo sé. Yo, que yo, yo hablaría, con diría a la chica que me gusta el chico. No me voy a pelear con una amiga por un tío o fuera por otro. que Marta, lleno de pececitos. Y menudo, <risa> <risa> <risa> Bueno, el, el, el, el consejo es que hable con tu amiga. Háblalo. No pasa nada por hablar está? las cosas. Hace tiempo que no me atrae nadie y tengo ganas de que me pase. Yo creo que todos tenemos épocas, momentos, rachas... Digo yo, no sé. A ti nunca te ha pasado que hay un momento de tu vida que has dicho mira, si es que no me gusta ni el perro del vecino, ¿sabes? Claro, claro. Si quieres que te pase, pues deja que fluya No pienses que te tiene que atraer ¿Sí? alguien, ¿Sí? deja que... Que no lo busques, que esto te tiene que encontrar. Puedes buscarlo tú también. Grande, pero tiempo, tampoco que te obsesiones con eso, básicamente, no sí, Yo sí, es que sé es todo muy chill. Yo, es, que yo, es que cuanto más. Es como. Cuando, o sea, cuanto más buscas menos encuentres. Claro, por eso claro, que te encuentres. Te, te, te entras así. Y no ves. Mi expareja era muy celosa y hizo que yo lo fuera. ¿Cómo controlarlo? Yo creo que lo que te pasa es que estás dañada por esa relación. Pero yo lo que haría eh, sería eso, curarte, curarte, no, el tiempo fácil. Pero algo siempre te queda en plan, te hace que seas insegura, no celosa. o como es que a la inseguridad. Por eso, a por eso, que como la, la pareja con la que has estado la ha hecho daño, se tiene se, que te, curar. eso sea insegura, porque él también lo era. Tienes que trabajar en ti misma para sí, claro, volver a tener esa seguridad. ¿Siguiente? Sí, siguiente. Y es qué con chupo. lo de los celos y es que a mí me revientan los celos. ¿Qué quieres que te diga? Yo que no. Puedo. Yo no. No, me no queremos gente celosa ni lo somos. A mí sí. me chupan la situación. no, porque ya está. Es un sentimiento que podemos controlar. Lo podemos evitar. Es un poco fina. Por eso es una copiada de mí. ¡Oh! Eso empieza <risa> fuerte. Bueno. Sigo pillada de mi ex. De hace cinco años. Y lo dejé yo porque me gustaba otro. Pero ahora me arrepiento. De los errores ya aprende, chicas. A ver, te lo que <risa> <risa> <risa> he ¿Eh, ¿Qué? A ver, no, porque ya en ese... Vamos a ver, si tú en ese sí, momento sentías, sentías que no... Hiciste bien porque ¿para qué va a ser con una relación que no quieres? Sí, ahora te has dado cuenta. Muy tarde, pero te has dado cuenta. Por lo menos has dado cuenta, ¿sabes? Exactamente, eso es lo importante. De que te gusta, pues yo que sé pueda hablarle. ¿Por qué no, habla Liz? Yo que soy pro amor. ¿Tú que eres? Pro Yo creo que joder. ¿Ah? A mí te lo pensaba. ¿Es verdad? No te vas a poner en modo hated, ¿eh, no? no es Tienen que dar consejos, no puedes decir, párate, joder. No. Venga, vale. <risa> Fan de esta mujer. Yo a ver eso, en plan, si tú lo sentiste en ese momento, pues no, mira. Ole, tu coño, ¿qué quieres que te diga? Ahora, si tienes la oportunidad y él te dice, ella, me está copiando puta madre, pues vuelve con él. Pues, yo ¿qué quieres que le diga? Yo ya le he visto haberte lo he pensado dos veces. Matito, no, te Vive la vida, ya no vuelvas a dormir. Ya está, porque te va a volver a pasar otra vez. Ay, ay, no le tires al perro, bro. Acá, Hay que decirle la cosa llena. me da igual, No vuelvas, ¿para qué volver al pasado? Mira hacia el futuro. La segunda parte nunca fueron buenas, ¿qué crees? Claro. Mira, tú hablas. Si te dice que sí, pues lo intentas. Que no? Pues fuera. Y si te dice que sí, pues si estás a gusto para ti. Si no, pues otra vez, caca. ¿Qué, qué, qué? Mi novio se toca con fotos de otras chicas y eso me lleva a pensar que no está enamorado. A ver, chicos. O sea, fotos de otra a chica? ver, es que si fuese... Entendés, claro. Que está viendo por Instagram y está ahí... A ver, yo pienso que si fuese que son fotos de otras chicas, tipo una amiga, una conocida, ahí entiendo que piensas cosas. Pero si es una señora aleatoria... Señora, a mí me daría un poco igual. ¿Es tú qué piensas? A ti te perturbado esta pregunta. Ti, es, has que, ah, es que, como has dicho, foto de, otra, otra, chica, chica, de, ¿de otra, otra chica. chica. Claro, pues puedes poner una foto en Google. Google. Google. Y ahí, tiqui tiqui. ¿Sabes? Como si lo miras en Google. No, no, no. Mira, me han contestado. <risa> Pues digo, vale, pero si es una zagada normal y corriente, me perturba, me perturba. Venme vale, con mis amigos y dice que no son celos. que se pone celoso porque ya está con no, su No, no, dice que no son celos, que solo le molesta. Claro que sí. Claro que sí, más normal. Que te moleste, que te el contado. Claro, eso huele desde aquí a manipular al controlado y celoso. Algo más, ¿eh? pues mira. algo más, ponle algo más al ponle algo más, ponle algo o más. ¿A ti te parecería no, así, no, que no, si no. Te dijese no te vez con tu amigo? No, no, a mí me la pela, si yo voy a hacer lo que me salga el coño, tú te pues puedes te caber ahí. No es pues que eso es lo... lo mismo que hacer las chicas, sudar de ese señor, no quiere que esté con tu amigo. Otro tranquilo, con el que no voy a tapar eso contigo. Exactamente, o sea, puerta, puerta, bomba de humo. <ríe> Bienvenida al club de la bomba no de humo. <ríe> ¿Quién es? <ríe> Soy yo. ¿A ti? ¿Qué padre? ¿Por qué? ¿Por qué no soy yo la que lo hace? ¿Por qué no ¿Qué se viene ahora? Bueno? ¿Se viene ahora, bueno, eh? Esto es lo que me gusta. Mira, escucha, me va a hacer esto yo. Tengo una cita con el ex de una amiga. No pensamos. Tengo miedo de su reacción y la del mundo. A ver. Empieza tú, empieza tú. Depende. Sí, Depende que de, de muchas cosas exactamente Habla bueno, con o sea, ella de que iba a quedar con él A ti te gustaba ya de antes Has sido quedado en plan Express y ha surgido O lo lleváis planeado de antes Ahí son muchos factores ¿Qué quieres que te diga? Ver, el, el consejo es que Háblalo con tu amigo <risa> Bueno, tendrías que haberlo hablado antes de que quedar con, con el ex Me gusta, si sí, claro, tiene que surgir no. Para surgir quieras tú o no Si te, te, te, te quieres cabrear, te cambias no, pues nada, pues todo está en mi cosa A ver, yo pienso que lo tenías que haber hablado primeramente con ella, pero no es el caso, así que pues insisto en que hables con tu amiga, porque si a ella le da igual, que viva el amor, me pasó, algo del estilo. Y yo fui a decirle a la chica, oye, mira, me gusta, me gusta este chico. ¿Te molesta? No, adelante. le pregunté y luego se me terminó enfadando, parece ser, o sea que. ¿Para qué te pregunto, chiqui? No, no pasa nada, ¡Mentira! es! Sí, sí, sí, creo que sí, o sea, guay no o sea, libre de domingo y domingo, ¿sabes? No sea, ese momento de tu vida que tú digas eso. Pues mira. Oh. Oh. A ver, pues mira, yo la verdad no me metería, porque al final te la cagas O sea, que tú lo sabías y no se lo has dicho, también te la vas a cargar. A ver, yo le sí que le diría a mi amiga que le engaña al novio, yo sí que se lo diría. Pero es que a lo mejor el novio la pone en tu pero la el... verdad por el tuya es que hay algunos que comen la cabeza pero bien. Sí, lo hay, pero yo le diré a mi amiga la verdad. Y si luego se enfada conmigo, pues que se enfade. Lo típico de que te enfadas con el carquero, pues me va a que ¿no? sí eh. Eh. O que se enfade, pero por lo menos sabe la verdad. Si lo quiere querer bien y si no, te abrirá la eh, Yo no lo sé. ¿Cómo me aseguro de que me he liado pesado tu pie? ¿Algún ¿Cómo te aseguras de que has pesado bien? Eh? Claro. Pues segura de ti misma, yo me sé. Pero eso sí que es verdad, que hay algunos que en plan tú estás dando un beso así. Y hay algunos que hacen como así, yo como... Ah, no, eso a mí es que me come, come babas por ahí me da mucho. No, racito. que parece que una cabra dando un beso. <risa> no, eso no me va. Que no. Parece que te va a comer la cabeza entera. <risa> no No besaría con los ojos cerradicos. Yo miraría un poco el panorama para ver si está poniendo es verdad, cara de situación o de todo lo contrario family friendly de situación buena normal es normal, no sé es normal si es normal si no te entra de la curiosidad de la boca ay qué asco no huevas ese tema ya habíamos pasado página Elena. bueno mira aquí esperamos que os haya gustado el vídeo no sí, sí, sí. mucho muchas palabras que me encanta estar aquí hoy en el canal de la Happilonga. De mi beba. Suscribiros, que es gratis. Pues nada, mira aquí, os mandamos muchísimos besos. Y lo más importante de todo, Happy Long <risa>